Llevamos años muy buenos, excepcionales, cuando uno toma un poco de perspectiva pues eh, las subidas que se han ido produciendo, eh, con sus sobresaltos por supuesto, pero las subidas que se han ido produciendo, eh, resulta difícil pensar que puedan seguir eh, ilimitadamente, ¿no? llegar a un punto en el que tendremos una corrección. Y, y resulta difícil saber si la que hemos tenido es suficiente o no, o resulta prácticamente imposible. Eh, si algo nos han enseñado los ciclos en, en el mercado de las criptodivisas es que hay que estar preparadas para correcciones muy, muy fuertes. Yo creo que la que hemos tenido quizá ni siquiera eh, la englobaría en una, en una corrección fuerte como las que hemos podido tener en otros, en otros periodos. Y por tanto, eh, quien esté considerando aumentar su exposición o aumentar su, el porcentaje de la cartera o, o comprar más pues tiene que hacerlo pensando que en algún momento puede sufrir pérdidas muy, muy severas, eh, pero que, que siempre, que no hay atajo, que tiene que, que pensar en el largo plazo y analizar muy bien los proyectos en los que decida invertir. Es verdad que, que muchas veces se comporta al revés, se comporta casi como, como una acción con una beta muy alta en la que las noticias buenas pues eh, eh, influyen o mejoran el precio de, de las perspectivas que puedan tener las criptodivisas y las negativas al revés, baja, o, o bajan el precio cuando lo que se estaría buscando en, en originalmente era un activo no correlacionado con el resto del mercado y entonces en ese sentido sí que hay un debate apasionante de si se están convirtiendo más en, en una acción con una beta muy alta en vez de ser ese activo alternativo que se busca, ¿no? Y seguimos viviendo en un periodo, digamos, a la este rally que llevamos viviendo, sin duda veremos más iniciativas por parte de países. Sin duda, según veamos eh, más eh, turbulencia en los mercados, países con, con inflación, que, que si, eh, no es, si se termina siendo persistente, como parece, y en algunos casos puede dispararse incluso por encima, sin duda va a ser va a, ver, va a ser atractivo y, y yo no dudaría de que algunos países puedan intentar seguir los pasos de El Salvador en, en adoptar bueno, en distintas iniciativas que al final lo que buscan es acercar o hacer eh, atractivo para inversores, para la inversión extranjera, entrar en esos países, comprar alguna clase de activos e institucionalizar, seguir dando pasos en esa institucionalización de, de las criptodivisas. Cuando eh, tengamos un marco un poco más claro por parte de Estados Unidos, seguramente muchos inversores institucionales decidan si, si dan pasos adicionales. Creemos que esto bueno, va a seguir siendo un proceso, se van a ir dando pasos poco a poco, pero el, el que se vaya aportando claridad, el que el regulador vaya, digamos, eh, dando eh, pasos en ese sentido, al final es, es parte del camino que estamos caminando, que, que todavía nos quedarán años seguramente, pero que, que es importante, que es inevitable y que a la larga es positivo. Si entrásemos en el cripto invierno que mencionabas al principio, yeah. yo creo que la haría de descarrilar al final. Eh, bueno, eh, uno tiene que ponerse casi en los, en, las, en la mente o las botas de, de un director financiero, un CEO de una empresa cotizada ahora mismo en Estados Unidos, sobre todo de algunas de las que han sido más populares con los inversores eh, retail, pues eh, hablamos de GameStop, hablamos de IMC y uh -huh. que al final... Eh, casi su deber fiduciario respecto a los accionistas es maximizar el precio de esa acción. Si hablar de cripto, si adoptar, tener iniciativas de, en criptomonedas, si, si tener parte de la caja en cripto eh, va a ser recibido bien por su base de accionistas y eso implica que, que va a subir la acción, pues casi tienen un deber de, de mirar al, al sector, de adoptarlo, de ver qué iniciativas tienen que hacer. Entonces están prácticamente obligados. Creo que hay una lección que se puede traer que es Bitcoin y Ethereum, eh, se habla mucho de que se puedan desbancar, de que puede haber proyectos, bueno, yo creo que, que hay poca duda de que están en cierto modo para quedarse, son proyectos que, que van a seguir siendo los reyes, el rey o el príncipe o como los queramos definir. Eh, de ello Y por tanto sí creo que con la mirada a largo plazo pues son proyectos que el que quiera estar en eh, tener parte de su cartera en cripto sigue teniendo que tener eh, en cuenta Bitcoin y Ethereum y, y eso sí me atrevo a decir que, que podemos darlo por seguro que en 2022 seguirán siendo eh, los grandes eh, dominadores del mercado. ¿no?